Hola, mi amiguete y yo, venimos aquí a contaros sobre nuestra propuesta para salvar a los gorriones. Eh, es bastante sencilla, bastante económica, lo más complejo es el mantenimiento y es colocar comederos y bebederos en toda la ciudad, no solo en parques, sino también en plazas, en calles donde haya árboles. Los gorriones tienen muchos problemas, pero creo que lo más importante ahora es darles comida y agua de calidad. Tengo el respaldo de Ángel Febrero, que es un naturalista y divulgador de la naturaleza conocido en, en Madrid. Él ha diseñado estos comederos y bebederos que son específicos para aves del tamaño del gorrión o más pequeños. ¿vale? Y tengo también el apoyo de Joaquín Araujo, famoso naturalista español, de SEO de la Asociación de Ambientólogos de Madrid, entre otros. Y bueno, espero que me votéis. Eh, mi, mi proyecto se llama a Apoyo a la población de gorriones de Madrid. Espero vuestro voto, ¿verdad? ¡Chao!